Para conocer aventuras nuevas. Pero si no, falta te vas a tanto dinero? ¿sabes? ¿En serio? ¡Claro! Con el cómic. Viaje de cómic elaborado por los alumnos de sexto. Con él podréis viajar a lugares nuevos y divertidos. ¡Guau! ¡Qué chulo! ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues muy fácil. Lo estaremos vendiendo en la primera, segunda y tercera fila de Inca, en el Imecres y el Osbo. Otra opción es comprarlo en el colegio. Solo tenéis que avisar a vuestro profesor. ¿Y cuánto cuesta? Solo no sabéis el trabajo que hay detrás. ¡Qué barato! Pues queremos dos. Muchas gracias. Así nos ayudáis con el viaje de estudios.